Os doy la bienvenida a mis almas de luz del signo de Aries Yo soy Medium Laos y este es el vídeo para el amor en general del 15 al 30 de septiembre para todas las personas solo luna ascendente o Venus en Aries sean de la condición que sean Si tú estás interesado, interesado en, tener, eh, en saber sobre una persona de signo Aries también puedes obtener mensajes si te aplicas lo que yo digo como si fuese dedicado a ti mismo o a ti mismo realizando así una lectura espejo Espero que os ayude mucho Vamos a comenzar a ver qué siento para vosotros Fíjate que la energía que siento para ti en esta quincena, Aries, tiene que ver con la reafirmación. Siento que vienen cosas que te van a hacer sentir más fuerte. Algunas pueden ser un poco complicadas, otras más fáciles, pero es algo que te va a fortalecer. Aunque en un primer momento no siempre lo veas así. Bueno, se me ha quedado poner el pelo de punta. <risa> Algo que te va a fortalecer Tenemos justo la carta de la fuerza gobernando tu tirada La carta de la fuerza es la carta de Leo En este caso tiene que ver con el fuego Con Arias también de alguna forma Nos habla de tu fuerza, de tu intelecto Me dice que tu mayor fuerza, que tu mayor habilidad Está en tus capacidades En esas capacidades que muchas veces No te dan ni siquiera cuenta que tienes Yo creo que muchas veces tú te estás Infravalorando o tú no quieres ver eh, Ciertos aspectos de ti misma De ti mismo que son Tan positivos, te dice que tu mayor eh, éxito es saber aplicar de la forma correcta los conocimientos que tienes para conseguir aquello que deseas. Muy buena, muy buena energía para este, para este mes. Vamos a ver qué energías nos traen. Tenemos el rey de oros y el mago. El rey de oros y el mago nos hablan de buenos negocios que pueden estar llegando para ti. Si estás planificándolo todavía, si estás en una especie de... Bueno, de, de dudas sobre qué hacer, sobre un negocio, planificación de negocios... Eh, me dice que ese negocio se puede realizar más rápido de lo que piensas. Posiblemente estamos hablando de algo que puedas hacer pronto, entre un mes, dos como mucho. Te o sea, parece que puede venir una persona que eh, puede querer asociarse contigo, que te puede querer ayudar en algo relacionado con el negocio. Puede ser que te brinde cierta oportunidad o que te dé ciertos consejos, o puede ser un apoyo económico también, pudiera ser. Eh, yo más bien siento aquí como algo así como consejos, ayuda, alguna oportunidad. Me dicen que tienes un gran poder en tu mano eh, durante, esta durante esta quincena o este, este mes, por ejemplo, depende de cuándo lo vayas escuchando. Siento que hay una estabilidad muy importante para ti, que viene, como he dicho, de, tu, de darte cuenta de lo que tú eres. Te dice que tú eres un ser lleno de cualidades, de luz, de virtudes, y que eso necesitas saberlo para poder manifestarlo, te diría yo ahí. Siento también muchos pensamientos de una persona que posiblemente está en otra relación, pero piensa muchísimo en ti, y posiblemente también te espía, Aries, me dice... Esa persona tiene como una especie de actitud un poco... Voy a decir arrogante, pero no sé si es exactamente arrogante O no creo que sea arrogante para todos, Aries Es como una actitud en la cual no se quiere mover de su estado O de su estatus, me viene a la cabeza La palabra que siento es estatus No sé si eso tendrá que ver con algo social O con su estatus económico o familiar No sé a qué se refiere, pero eso es lo que siento exactamente ¿De acuerdo? Eh, con respecto a esta persona Muy posiblemente está... Vale, el estatus al que se refiere seguramente es que tiene otra relación Estamos hablando de alguien que tiene otra relación, alguien que tiene algún tipo de compromiso ya desde hace tiempo. Um, esa relación sobre todo se sostiene por un tema económico, me dice. Me dice que esta persona no se ha alejado, no se ha separado de esta relación, pero quiere hacerlo. Me dice que todavía tiene mucha incertidumbre sobre si realizar esta situación así, de esta forma o no. Porque... Realmente piensa que puede eh, que se puede estar jugando una mala, una mala situación Como que las cosas se le pueden volver un poco en su, en su contra, vamos a decirle así Esta persona es posible que por el momento se mantenga alejada Yo sí siento ese distanciamiento, pero no descarto que vuelva, por lo que parece Vamos a ver... No me sale tampoco, regresa sí o sí, pero me dice que está como pensando en volver, pero ahora mismo alejado o desde la distancia. Alejada o alejado. Vamos a preguntar qué deberías hacer o cómo te debes mover con respecto a esta situación de esta persona, Aries, y que tú puedas entender qué es lo que ocurre. Porque me dice que aquí el gran problema es la incertidumbre que a ti te está causando todo esto. Porque hay una persona que está actuando con muchísima, muchísima, muchísima incoherencia. A mí me dice que es muy posible que tenga sentimientos por ti. Y tú me vas a decir, Laos, eso es imposible porque si no lo demostraría. Esa frase es mía. Yo he dicho muchas veces, cuando se tienen sentimientos, se demuestran. Pero esta persona todavía no está en el momento de demostrarlos. Yo pienso que sí los va a demostrar. Pero te dice que tienes que tener paciencia con esta actitud. Esta persona está atrapada, te dice aquí. Sí vas a, volver a saber, sí vas a volver a saber de esta persona, seguro, además. Siento que esta persona no se puede quitar tu... Energía, tan fácilmente tu energía no, no, no sale de sí ¡Ah! Me ha tomado muchísimas, muchísimas ganas de llorar Esta persona no le está pasando bien Esta persona tiene lágrimas Y me acabo de dar cuenta además, al, al venírseme las lágrimas Esta carta, el dos de espada, muchas veces significa lágrimas para mí Es uno de los significados tradicionales de, dentro de la baraja española um, ¡ah! Y no le está pasando bien en la situación en la que está Fíjate que aquí tiene esta represión de la que te estaba yo hablando. Se siente como una especie de prisión de, de cárcel. Se me atragantan las palabras, lo siento, disculpas Pero me dice que tú tienes que tener paciencia, que aquí este proyecto o esta, esta ilusión que esta persona tiene contigo, porque yo siento que hay anhelos, deseos, ilusión, esto va a llegar a un, a un, a un culmen, vamos a decirlo así, a, un, a una manifestación, si sí va a darse a luz, si sí va a comenzar esta relación de una forma más estable. Si ya empezaste en el pasado, se comienza desde cero. Y me dice que la palabra es desde cero, porque tienes que empezar desde un inicio, desde un reseteo. Pero fíjate que es que mmm, veo como que esta persona está tratando de disimular. Vamos a poner esa baraja aquí, está aquí. Está tratando de disimular, está tratando de... Me, me sale mucho esa represión porque yo veo que está tratando de llevar una vida normal y por dentro es como si le estuviera quemando algo. Como si eso, esos sentimientos que tiene por ti, como si los superaran, los lo, lo sobrecogen. No es, no es tanto como que le estén quemando, es más bien como si se estuviese ahogando, porque a mí lo que me ha agarrado es como que no puedo respirar, no no puedo pronunciar las palabras bien. Eso es lo que siento en estos momentos. Yo pienso que esta persona sí te tiene sentimientos, pero no está, no está en el momento adecuado. Me dice que tú estás ya bastante cansada también de esta situación, la verdad. Cansada o cansado, Aries. Porque tú, yo te veo que tú le has ofrecido una relación estable, yo te veo que tú le has ofrecido toda tu estabilidad y esta persona no da ese paso, a pesar de tener sentimientos, a pesar de que yo veo que quiero una relación estable contigo, yo veo que esa persona no da el paso, no actúa, pone una barrera entre los dos. Me dice que ya lleva tiempo desde que esto ha pasado así, es posible que llevéis ya, pues, puede ser un año o más en esta situación. Siento también para vosotros, Aries, que es muy posible que como esta persona tú sientes que no se decide o que tarda mucho, tú mientras tanto vas a seguir con una relación nueva. Y sinceramente, yo aquí no te puedo decir lo que vas a elegir, pero a mí me parece como que con otra persona que puede ser de signos de aire, Libra, eh, Libra Géminis, Acuario o Tierra, Tauro, Virgo Capricornio puedas tener una bonita relación que si te haga sentir realizada, satisfecha, satisfecho, realizado eh, a muchos niveles, me dice que es una persona con la cual la satisfacción, el compromiso, la estabilidad, la comunicación es muy directa, honesta. Es una persona que no tiene tapujos o que no esconde las cosas. Eh, que si te tiene que decir puedo, no puedo, te lo va a decir en el momento. Esa otra persona, a mí me parece como que la pudieras conocer... Mm. Voy a preguntar dónde, porque no me queda claro si es en el trabajo o no. Vamos a preguntar dónde sería. Porque me parece como que puede haber algún tipo de reunión, o puedes un día salir con algún compañero o compañera de trabajo, estar, no sé, en la hora del almuerzo, o ir hacia casa y encontrarte a esta persona. Pero yo no creo que sea en el trabajo exactamente, por eso quiero preguntarlo. Esto es para la persona nueva en el transporte al trabajo <risa> Lo conoce en un sitio público, en un sitio abierto Debería ser como un sitio donde hay más personas una reunión de personas Muy posiblemente de casa, del camino que va de casa al trabajo Pues a lo mejor un día te paras en una tienda, en un supermercado Te paras en algún sitio a quizás tomarte algo um, Y ahí me dice que le puedes conocer De una forma bastante sorpresiva, la verdad, o bastante inesperada es una persona que a ti te va a traer mucho, me dice que te va a entrar por los ojos directamente, luego en el alma también, pero por los ojos te entra así como flash, como un golpetazo. Muy bien, vamos a ver qué más nos traen para ti, Arias. Bueno, estoy sintiendo sobre todo, mira, a pesar de las situaciones que están saliendo, me están transmitiendo mucho los guías paz, tranquilidad. Estoy sintiendo que todo va bien, que todo va a estar bien. Así que es necesario mantener esa energía, porque si tú vas a tener esa energía de tranquilidad, de encontrarte bien contigo misma, contigo mismo, eh, Aries, siento mucho acuario en la cabeza, Aries. Así que no sé si hay por ahí alguien de acuario, pero si tú estás bien, si tú eres capaz de mantener esa serenidad a pesar de las situaciones que estés pasando, las situaciones van a ser mucho más llevaderas y mucho más fácil eh, avanzar en tu vida en estos aspectos. Siento que tus visiones, me, mira, me dicen que tú vas a tener como una especie de visión, ilusión, un sueño importante en tu vida O que lo estás desarrollando, es como que estás proyectando mucho eso Se ve en tu energía además Yo siento que, no sé por qué, pero te visualizo a Aries Visualizo a una persona X, obviamente no te estoy visualizando a alguien en concreto, sino que visualizo a Aries Y en su energía estoy viendo como hay, hay algo que quiere conseguir un objetivo, un proyecto Es como una especie de ilusión Y eso lo estás manifestando en tu energía Es muy importante eso Sigue así con lo que estás haciendo Porque me dice que eso te va a permitir Que avances hacia ese objetivo Te dice, no te preocupes Vas a tener que dejar ciertas cosas un poco abandonadas Un poco atrás, pero una vez que te enfoques en eso Se te van a, se te van a ir abriendo Pequeñas oportunidades Hasta ese objetivo y sí vas a poder conquistarlo Dicen que se te abren nuevos caminos Sigue la voz de tu corazón Sigue la voz que hay eh, en tu interior Porque eso te va a traer eh, esas oportunidades va a hacer que los caminos se abran para mis eh, áreas que estén esperando como que hayan conocido a alguien hace poco me están diciendo áreas que ha conocido a alguien hace poco pero que no está leyendo la relación muy muy bien es como que hay momentos bajos, momentos hay comunicación, no hay comunicación, se acerca, se aleja, lo notáis raro, rara y no sabes qué le ocurre Me dicen que en esa situación, mira, a esta persona yo veo que le falta un poco de compromiso, de estabilidad Sí siente algo contigo, pero yo siento más bien que es una atracción y una conexión también Siento que se siente muy bien contigo, que se siente comprendido o comprendido Pero esta persona todavía está pensando en alguien de su pasado A pesar de estar en el presente, piensa que va a tener un, un regreso con alguien Y por eso yo siento que no se atreve totalmente a, a cerrar o a, a avanzar en un camino contigo. Seguramente, y voy quiero asegurarme, pero es muy posible que esté sabiendo o que esté comunicándose con esa otra persona. Hay que tener ahí mucho cuidado. ¿eh? No es que yo le veo otra, otra relación a esta persona. A ver, Aries. Ya he barajado, así que voy a meterla aquí. Me dice Arias que eh, esta persona que le está causando tantas dudas no es que tenga una relación con otra persona así como tal, pero sí puede comenzar otra relación de cara a futuro. Entonces yo veo que esta persona va a tener como una actitud muy confusa contigo. No, para mí no me sale esta relación. Me dice que puedes tener una pequeña relación con idas y venidas, como estaba diciendo. Que a lo mejor durante un tiempo habéis estado bien o vais a estar bien, depende si le conoces ahora Pero a mí no me parece funcionando de cara a largo plazo Obviamente yo te diría que lo intentes si lo deseas, obviamente esa es decisión tuya por supuesto Pero siento que, que no termina de, de funcionar porque me dice que esta persona tiene que resolver una serie de situaciones que tiene en su vida Que son las que le están bloqueando, fíjate, sale la culpa Y lo peor de esto es que tú te puedes sentir mal Pero claro, hay una conexión bonita con esa persona esta persona puede ser alguien que tú conozcas de vidas pasadas, alguien que haya entrado a tu vida para mostrarte algo, siento que puede haber algo espiritual, como lecciones, vidas pasadas, ese tipo de cosas, pero me dice que te puede atosigar la culpa porque tú piensas que estás haciendo algo mal y tú realmente no estás haciendo mal. Entonces hay muchísimo pensamiento que al final te está atrapando en una especie de prisión mental que te hace daño personalmente a ti, Aries. Entonces eso tienes que evitarlo. Eh, puede ser una relación bonita al principio, pero a mí no me sale como con mucha con mucho futuro. De todas formas, si sí ha venido a tu vida, pienso yo, a, a realizar algún tipo de... A, que, a ayudarte en algún tipo de aprendizaje o a mostrarte algún tipo de aprendizaje. Para mis para mis áreas que no tienen trabajo en esta semana, posiblemente entre dos o tres semanas esté llegando algo nuevo en el trabajo, pero me dicen que tienes que moverte y decidirte. Me dicen que hay una situación en la cual yo creo que tú estás cansada, cansado de... Buscar un trabajo que no termina de funcionar, o un trabajo donde las cosas se den más o menos en una situación buena para ti, pero no lo consigues. Me dice que hay mucha decepción de tu parte hacia eso. Siento que sí se van a dar oportunidades nuevas, posiblemente estás recibiendo ofrecimientos, llamadas, o que haya alguna entrevista que te venga bien. Para las personas que tienen trabajo de signo de Aries, siento que las cosas se van a seguir manteniendo en la misma situación. Aparecen ciertos problemas en el ambiente Hay alguien que no se está haciendo cargo de su trabajo Y al final te están cargando a ti con lo que no te pertenece Tienes que tener cierta vista, te dicen aquí las cartas Tienes que tener los ojos como muy abiertos con esta situación Porque ahí hay una persona que está como muy... Sí, tienes que mantener los ojos muy abiertos, mucho Te dice nueva visión, o sea, tienes que ir más allá Yo creo que es posible que tú todavía dudes a veces sobre si esa persona realmente te está cargando a ti con responsabilidades que no le pertenecen o es que lo hace porque la situación le supera. Yo siento que ha visto en ti que eres una persona receptiva, que eres una persona abierta a ayudarle, pero yo veo que esta persona realmente no tiene esa... O sea, se está, está un poco abusando de tu confianza, te diría yo. Así que hay que tener cuidado en el trabajo porque te, no es que te pueda perjudicar, pero bueno, te está desgastando realmente y veo que al final la intención de esa persona no es buena, si fuera... Buena realmente, da, da igual, pero yo no la siento buena eh, Siento también, bueno, siento que viene un amor bonito para los Aries Es que viene mucho, pero yo creo que el amor estable, fíjate O el amor definitivo, un amor relacionado con almas gemela, llama gemela Esto viene todavía un poquito más adelante para ti, si no lo has conocido A las personas que ya estén conectándose o ya estén lidiando con almas gemelas llamas gemela Siento que ahora mismo puede haber un momento importante de decepción te diría que tienes que ser muy cauteloso, cautelosa, porque me siento como que tú dices: Podríamos tenerlo todo y no lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué es esta razón? ¿Cuál es la razón de que no lo tengamos si podríamos tener todo lo que quisiéramos en nuestras manos? Y es verdad, porque yo siento que hay una persona eh, y tú eres una persona que realmente eh, puedes tener una perfecta satisfacción, una perfecta prosperidad con esta persona. Tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas. Seguramente tiene algo económico o de papeles que arreglar, te dice. Eh, sí si le veo como muy enfocado en otras cosas. Me dice que se siente solo para mucho. Pues para su trabajo, como sus responsabilidades. Tiene demasiadas cosas y eso al final le agobia a una persona muy enfocada en ese tema. Vamos a ver. Llama gemela, llama gemela. Sí me sale, me sale bien. Pero esta persona tiene que dejar de poner barreras. Yo siento que esta persona es quien está poniendo a veces... Excusas barreras, le da miedo los cambios que pueden venir con respecto de la relación contigo. Yo creo que esta persona siente esa misma conexión, siente esa fuerza tan importante, tan fuerte que tenéis, tan, um, tan indescriptible, es la palabra que siento porque no la puedo describir. Esa persona siente realmente la, la, la conexión tan buena que tenéis y le da miedo. Me dice, entonces muchas veces está poniendo excusas porque si sí, pero me dice que esto es temporal Yo siento que esa persona va a tomar decisiones y va a abrirse a la relación contigo Dale un tiempo, dale un tiempo, mientras tanto yo te diría tú tienes que seguir haciendo tu vida No puedes bajar la vibración porque es importante que ahora te mantengas en una positiva vibración Esta persona tiene que elevarse un poquito en esa vibración todavía eh, Aries estos son los mensajes que siento para esta segunda quincena de septiembre Recuerda seguirme en Instagram, Facebook, TikTok y dale me gusta al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal eh, para apoyarme y deja tu comentario donde me puedes contar tus cosas, tus experiencias o tu opinión sobre la tirada también, por supuesto. Abierto estoy a todo. Te envío un abrazo enorme desde mi alma, bendiciones del cielo y hasta el próximo vídeo os quiero.